Estimados estudiantes, eh, empezamos el estudio con el verbo y las formas verbales. El verbo y las formas verbales. Los verbos son una clase de palabras que expresan acciones. Cada verbo tiene diferentes formas. ¿Cuáles son esas formas? Las formas verbales son las simples y las compuestas las formas simples son aquellas que constan de una sola palabra por ejemplo juegues las formas compuestas en cambio constan de dos palabras había jugado cada forma verbal ustedes se han de dar cuenta que, tada, que cada forma verbal tiene raíz y desinencia si al infinitivo de cualquier verbo le quitamos la terminación obtenemos la raíz de este verbo. Todas las formas de, de un verbo suelen tener en común la raíz. Las desinencias son todas las terminaciones que se añaden a la raíz de un verbo. Las diferentes formas de un verbo tienen, de, eh, tienen distintas desinencias. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ejemplo, cantaba. ¿Cuál es la raíz de este verbo, del verbo cantar? Cant. Esa es la raíz. La vocal temática es A, que indica la primera conjugación. Y va es la algama que da el significado de esa palabra. Entonces, allí nosotros debemos darnos cuenta de esto, tanto de la raíz como de la desinencia porque esta no solamente nos, es esta materia no solamente nos sirve para para esta sino también para nos sirve para fonética y fonología en cuanto a la raíz y desinencias tener mucho cuidado en esto eh, el verbo además tiene número y persona las formas verbales pueden ser en singular y en plural las formas verbales informan sobre el número de las personas que realizan ac esta acción por eso decimos que tiene número las formas eh, verbales que expresan acciones realiza una sola persona en singular por ejemplo amo yo amo o sea una sola persona las formas verbales que expresan acciones realizadas por dos o más personas por ejemplo están en plural por ejemplo, tenemos allí amamos. Eh, en esta vez nosotros vamos a centrarnos en los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Tenemos que son eh, el número, la persona, el modo, el tiempo que llevamos a ir eh, viendo cada uno de ellos. Eh, centrémonos en esta diapositiva. El, el número en singular es yo tú él ella el eh, plural sería nosotros nosotras vosotros vosotras ellos ellas eh, las personas serían primera persona primera segunda y tercera persona eh, ahora vamos a hablar sobre la voz las vo la, la voz son dos la voz activa y la voz pasiva. La voz activa es la que el sujeto realiza la acción. En cambio, por ejemplo, aquí tenemos yo amo. Aquí nos damos cuenta que eh, el sujeto realiza la acción verbal. Yo amo. En cambio, la pasiva recibe la acción, ¿no es cierto? Yo soy amado. Recibe la acción del verbo. Eh, en cuanto al modo. El, los uh, modos son tres, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Ahora, eh, ¿qué dice cada uno de ellos para tener un poco de cuidado en cuanto a la conjugación? Eh, el modo indicativo eh, es aquel que nos indica la acción verbal, eh, o sea, realiza la acción verbal eh, eh, de una manera real y objetiva la subjetiva en, en cambio el modo subjuntivo en, en cambio expresa eh, deseo voluntad suposición y el modo imperativo órdenes y ruegos entonces hemos, eh, eh, hasta aquí estamos viendo los accidentes gramaticales habíamos visto el número la persona el vo eh, voz modo Ahora vamos acá tiempo y aspecto. Los tiempos son presentes. Decimos aquí presentes porque todos los tres modos, tanto el modo modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tienen los presentes. Por eso hablamos son todos los presentes de estos tres modos que acabábamos de ver. Los pasados los pasados son el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito plus pluscuamperfecto, el pretérito indefinido, el, pretérit el pretérito anterior. En los subjuntivos, en cambio, tenemos los futuros, eh, lo, eh, perdón, los futuros tenemos los futuros imperativos, los futuro imperfecto, condicional simple y condicional compuesto. En el aspecto tenemos el imperativo, el imperativo es una acción acabada y en cambio en el imperfectivo la acción no es acabada, por ejemplo amaba, es decir que no acaba esa acción, en cambio en el imperfectivo imper en, imper en cambio yo amo, o sea, eh, eh, yo perdón, yo amé, o sea la acción está totalmente acabada bien entonces con esto nosotros para no equivocarnos para tener una idea clara de cómo conjugar los verbos en qué momentos cuáles son los presentes tanto de estos tres eh, modos del modo indicativo del, mo del modo indicativo subjuntivo imperativo tenemos que darnos cuenta del, eh, del presente del pasado y el futuro y cada uno de ellos tiene su subdivisión que nosotros en las conjugaciones vamos a ubicar. Bien, nosotros aquí tenemos a más del texto básico que es de eh, Gramática 2 del doctor eh, Galo Guerrero. A más de esa nosotros también habíamos, uh, habíamos cogido como bibliografía complementaria la de Leonardo Gómez Torrejo y... Otro texto de la Asociación de Academias de la Lengua Española, esta es Gramática Básica de la Lengua Española, primera edición, es del año 2011. Muchísimas gracias con ustedes sobre lo que es el verbo, eso es lo que me interesa.